Bueno, como va para el, el paro, va de una forma todavía pacífica, gracias a Dios. Darle el apoyo al ministro de las Fuerzas Armadas, al comandante general unificado, al señor director general de la policía por el apoyo que han dado. Y el caso de anoche, ya estamos haciendo un levantamiento de cámara y de todas las normativas que, que haga que que investigación para dar con ¿Sobre el joven de, de la salida? También lo estamos, estamos haciendo un, haciendo un levantamiento, trabajando eso. La familia de, de, del, del abogado. Señala que solamente había partido de la Policía Nacional al momento de que sucedió. No, feria. eso es mentira. El, el, el, la comunidad completa dice que es un elemento, es un motor, dos no elementos. No, díganle que eso, eso es mentira. Me sorprende esa información que usted dice.